Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de 3 de Network Spain. En este caso os vamos a hablar de los requisitos que hay que tener para poder entrar a, a, como partner a esta network. Eh, vale, eh, como primer requisito hay que tener más de 350 reproducciones diarias. Si tenéis menos eh, de 350, pero tenéis más de 100, si, eres, si sois gamer 150, vale, eh, es lo mínimo que podemos aceptar. Eh, podemos llegar a un pacto, pero me, me tenéis que agarrar a mi Skype, eh, tenéis allá abajo mi Skype, alfa gm2. Yo hablaré con vosotros para ofreceros algún tipo de pacto, ¿vale? 2. Eh, tener equivalencia en suscriptores. No vale tener 1.000 reproducciones diarias y solo 100 sus. Eh, no tener ningún strike. Y con eso, bueno, eh, el strike implica no tener eh, pues ninguna contenido de copyright ni nada. ¿Cómo podemos averiguar cada cosa? Para, la 300, para saber cuántas revoluciones diarias tenemos, vamos a la página web socialblade.com. Eh, allí podemos eh, ver las estadísticas diarias y también podemos ver la media. Eh, tenéis equivalencia en subs, lo tenéis que saber vosotros. Miráis la media de visitas diarias y miráis los subs, que sean parecidos. Y no tenéis ningún extra y vamos a nuestro YouTube y ponemos configuración y ahí aparecerán tres lucecitas verdes. Si las tres lucecitas verdes están, eh, podéis entrar como era lejos ¿vale? eh, Aquí abajo tenéis un, mi Skype, la gm 2 el de Martín y Logic Sports y el de Hugo, que se llama Hugo Avena. Eh, tenéis nuestros correos electrónicos para contactar en cualquier momento con nosotros y quiero deciros que si os agrega, alguien os agrega por Skype diciendo que es de 3D network y os pida una contraseña no lo aceptéis bajo ningún concepto, pueden ser fake eh, thanks. Nunca vamos a pedir la contraseña para nada Y bueno hasta aquí llega este vídeo Muchas gracias por vernos Nos vemos en un próximo vídeo say eh, Game gaming y desde Google Hasta la próxima